Ecuador, pero no lo bajaron Ecuador. Están viniendo muchos Rar. chilenos para acá, vas a tener problemas. Eh, a ver, chicos, hacemos el mismo juego que hicimos con Pascualetti, Roddy versus Paula Jalil. Dale. ¿Eh? Bueno. Eh, Vamos a ir con los clasificados grupo por grupo. Sí. Roddy. Sí, dale. Te tengo toda la fe del mundo. <risa> eh, clasificado del grupo 1, octavo sí, de final. Qatar, sí. Ecuador, Senegal o Países Bajos. Comienzo con Roddy. Qatar, Países Bajos. Qatar. Chicos. Le tiene toda la fe. Qatar y es que Países si no Bajos. No se chiste, tienen que quedar al menos. Bueno, Paula, acuérdate. Para, a para Paula, mí, que Países Bajos sí. y, y Ecuador. Y Ecuador, lo sacaste a Qatar sí, y lo sacaste Senegal. a Senegal. Exacto. Que se quedó sin Sadio Mané. Exactamente. ¿Te enteraste, Agustín? Ajá. Sadio Mané, Sí, un Sadio Mané, un podrazo <ríe> del <ríe> Bayern cuadras. Se lesionó ayer. Y jugando bueno. en la victoria del Bayern Munich ante el verde, nosotros nos no. quedamos sin... Se pierde sin el Mundial una figura descomunal. No, más, del más. Del no Y nos quedamos sin los sí. chelos. qué eh, Grupo 2. Rodolfo Gravina. Sí. Inglaterra, Irán, Estados Unidos o Gales. Dos. Eh, Inglaterra, Irán. Engel. Sí, y Gales. Bien. Eh, en tu caso, Paula Mira, cualquier yo tengo cosa. una teoría Y siempre hay una selección que se queda afuera de las grandes sí, Así afuera que Inglaterra. afuera Inglaterra Y adentro Vamos a hacer Gales y Estados Unidos oh, En ese orden Gales y Estados Unidos eh, Rodolfo Ravina, Grupo C Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia Métete una bomba, Rodi a, eh, Arabia Saudita y ah, Polonia. No. Y dejate afuera Argentina, ah, chicos. Ah, no. no, no, perdón, perdón, perdón. perdón no. No, no, no, no, no, no. no, no, no, no. No me di cuenta, no me di cuenta para para para para. Eh, Argentina y Polonia. Bueno. Dijo Arabia, chicos. No, no me di cuenta, no me di cuenta, perdón. Bueno, Argentina Para mí también, y Polonia. Y La Polonia, verdad, México no le tengo mucha. Bien, bien. Rodri, dejaste afuera Argentina, qué feo. No, no, no. Ya me veo en 2002. Cuenta, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, dos. Francia, Australia, Dinamarca o Túnez. <risa> Arabia, no, chicos, yo casi me puedo rompar. <risa> no, no, no, no. Francia, sí. ¿Cómo que...? Francia, Australia, Dinamarca o Túnez. Australia Australia. Igual fuiste bueno, bueno. porque si yo hubiera sido... La no, vos es. no te la perdonas. A no, eh, mí no posible. me la, ¿La Para mí va primero Dinamarca y segundo Francia Dinamarca y Francia Ya le ganó en la previa Exacto. Fue el, Un partido Totalmente, muy bien España, Costa Rica, Alemania y Japón eh, Japón, Japón Japón, Costa Rica <risa> Y Costa Rica, Chau, afuera casa. España, afuera Alemania Bueno, chicos. Afuera lo dejó Alemania, Alemania afuera. como el mundial pasado Sí, que se Oye, lo... pero esto no es una Qué expresión fuerte, de deseo Es lo que más o menos pensás que va a pasar En función la de la historia de cada equipo ¿Qué ¿Qué es por lo que que de a España ¿Está bien? Dejalo que piensas así Costa Rica hizo un gran mundial en el 2014 Claro, ¿no? ¿no? El deseo ¿No? Con la, con la realidad No, pero escúchame Casi llega a semifinales Con Argentina En el 2014 Costa Rica Claro no Pero yo no, como no, la Dejó la, fuera lo que tu no, me y no me subestimes Vos no mezclas no. tus sueños No me subestimes Con la historia futbolística ¿También? Mis sueños son otras cosas Escúchame Y no nos olvidemos Roddy el gran arquero De Costa Rica Vos en... mezclas No nos olvidemos El gran arquero De Costa Rica En el Mundial de 1990 ¿no? ¿Quién se acuerda que, que cuyo apellido Era de un animal no De tentado. dientes largos Roddy, ¿no? Tremendo ah. El apellido era de un animal Caguarete no. no No, El arquero del Mundial De Costa Rica del Mundial 90 eh, Tenía por apellido el, el nombre, digamos De un animal ¿Cómo? Eh, Que se llamaba como de Dientes largos Castor No <risa> Dientes largos Orejas largas eh, Conejo Conejo Conejo Muy bien, Agustín, ¿Cómo sabés de fútbol? Impresionante ¿Sabías pues, que se llamaba El arquero ¿se llamaba de ¿Se llamaba conejo O era la apellido? El apellido El apellido se llamaba, este O sea, el apellido era coneco. Este mundo va para todos España, Costa Rica, Alemania o Japón eh, España, Alemania España, Alemania Acá puede Roddy meter un batacazo Y eliminarte, Paula eh. bueno. Y eso haría que tengas que pagar el asado No Ojos. hay problema Ojo Le con Le tengo esto. fe a mi problema. Vos sabés eh, que eh, Me gusta competir con Paula Porque eh. Los dos sabemos que si perdemos sí. Los dos vamos a pagar la apuesta Buenísimo Muy bien No es como Mira, en tu caso Muy no. bien, muy bien no, pagado, Ay, perdió, pagado, que chico? no paga. No paga. Bélgica. No Canadá, Marruecos o Croacia. Bélgica, Canadá, Marruecos o Croacia. Bélgica. Croacia. Bien. Paula. Yo lo voy a meter invertido. Croacia-Bélgica. Croacia. Bélgica. Croacia ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso igual? Y después el primero cómo te del grupo el A juega contra el segundo del grupo ah, B claro. y así. Ay, no Nosotros pensamos, en este caso no jugaríamos va. contra Francia, por Depende ejemplo. Depende cómo termines, claro, la con quién vi. te toque en octavos. Y el último, Portugal gana Uruguay, Corea del Sur. Te veo venir con Corea. Gano, Uruguay, Corea del Sur. Sí, te veo Para venir con... Faltó uno? Portugal gana ah, Portugal. Uruguay, Corea del Sur. ¿Portugal? Eh Portugal. ¿Cuya figura fundamental es? Ronald, Ronaldo. Ronaldo, oh, bien. muy bien. Y, y gana. El y Ron. gana, cuya figura fundamental es... <risa> Cacho Castaña. Cacho Castaña, chicos. gran José, No sé, no conozco. Gran jugador, Cacho Castaño. Bueno, eh, Paula. Bueno, para mí Uruguay gana. Uruguay, Uruguay Chau, Portugal Chau, Lo dejamos Portugal. fuera a Cristiano Ronaldo Igual ahí es una expresión de deseo tuyo, Paula Porque no te lo bancaba a Cristiano Ronaldo No, no me lo banco eh, Mensaje yo a la tampoco, gente 2613444444 La fiebre mundial que ya está entre nosotros Y Paulita, rumbo a la Copa del Mundo Preparando su maleta El papel de, de la semana pasada lo tenés guardado ¿Lo guardó la producción? ¿En serio? Sí, está guardado bajo siete llaves ¿Seguro? Una <risa> mosca, Rodi <risa> Mataron <risa> una mosca Yo maté la, la mosca <risa> que estaba dando vuelta